el sitio este ¿eh? muy grande planta ha sido una auténtica locura entrar aquí pero bueno lo hemos conseguido no os voy a decir mucho porque ahora es también un poco peligroso hablar aquí Vamos a pasar la noche para poder explorar esto de día. Es un sitio bastante complicado de entrar, muy peligroso. Pienso que podremos dormir sin que nos vean. Porque es un sitio muy complicado. Hacen rondas de vez en cuando y tienen distintos elementos para saber si ha entrado o no gente. Yo creo que estamos en un sitio bastante resguardado. aunque que bajar la guardia. Vamos a intentar poner la maca, si lo consigo, y a dormir. Así que pesado. Como no se trae hamacas, tiene que buscar sillas para dormir. ¡Hostia, Vino a la que estás liando. Hostia, pues. Sí. Esto es lo que hay que hacer cuando no tienes hamaca. Bueno, y toca videíto de exploración, un sitio que tenía muchas ganas de poder mostrar. Estoy aquí con Tamayo. Pasa, que también estará grabando unas cosillas os dejaré el link abajo en la descripción para, para que lo veáis estaremos probando ¿no? comida, comida ucraniana, a comida si ucraniana. No, no, no, no. vamos a ver qué tal a mí Ucrania me gusta mucho a ver qué tal está ahora se prende ucraniano un poco yo creo que los insultos es lo que más me sé vale. ucrania, en ucraniano tenemos la dificultad de que el sitio es una explanada muy grande y esperemos que justamente cuando estemos entrando pues el de seguridad pues no esté dando una ronda y nos pueda ver qué puede pasar Fijaros las dimensiones de todo esto, sumamente enorme. ¿Dónde has visto las fórmulas? Esto que tenemos aquí es muy curioso porque es el sistema que tiene el vigilante para saber si alguien ha entrado o no, ya que colocando un cono u otro objeto detrás de la puerta, claro, nosotros al abrirlo tendríamos que desplazar este objeto y cuando estamos en el otro lado no podríamos colocarlo donde ha estado, entonces él cuando se dé la ronda sabe que eso está desplazado y que alguien ahí dentro. Ahora. Este es un poco laberinto todo el rato dando vueltas y vueltas. El cambio trasado con un mejor. Se está haciendo la ronda. Parece joven, ¿no? ¿Qué hora es? Las seis hace seis. seis. Mm. Esto sí que es totalmente nuevo. Ten cuidado que no, no haya sensores ni nada. Vamos a ir a un también.